La historia me ha parecido de, de una extracanada, vamos, una, una cosa rarísima. Vamos a ver, efectivamente este señor perfectamente podía haber pedido ir. No sé por qué no pidió ir, no, no he entendido, es que no he entendido nada, porque no entiendo qué ventajas podía sacar de, de colarse en una fiesta, porque es evidente que aunque le llamemos el canapero, este señor no tiene necesidad de colarse a comer canapés en ningún sitio. Por lo tanto, no entiendo bien cómo se le podía ocurrir que llegara ahí, eh, colarse y luego además parece ser que imponer su presencia donde no le correspondía iba a ser una cosa eh, pues, pues que le iba a funcionar bien. Es que, es que sigo sin entenderlo. Eh, a lo mejor a lo mejor sí que bueno, la jefa de protocolo decidió poner las cosas en orden. A lo mejor... Mm, pasar intentar pasar pero claro si, si también quería ponerse a, a dirigir es que es todo es que me parece todo extrañísimo es decir un señor ministro que, que tenga tan, tan poca cabeza, tan poca clase, o, o que tengan ese tipo de subterfugios, que yo no sé con qué fidelidad pretendían hacer esto, como para aparecer sin ser invitado y imponer su presencia, porque efectivamente te hace mucha ilusión el acto, no lo has pedido, que yo no creo que le hiciera ilusión el acto, apareces, oye, pides disculpas, oye, señor ministro, bienvenido sea usted, tal y cual, pero tampoco coges si y decís ahora yo subo aquí, me pongo aquí, que me vea todo el mundo. Bueno, pues has venido a ver, o sea, es, es, es, eso es toda una situación que... que que, no, que yo no entiendo, no entiendo nada y comprendo que realmente al PSOE no le parezca, al PSOE de Madrid no le parezca que haya sido beneficioso en absoluto pero es que tampoco hubiera sido para Moncloa ni siquiera para él, ni siquiera para la señora que lo traía para, para la señora Robles, a mí entrar con un gorrón por decirlo de alguna forma que, que bueno que coge y digo, oye, es que bueno, que hace mucha ilusión que viene y se me comporta, ¿vale? pero si además encima no se me comporta yo... entonces como cuando tienes un novio... Un un, claro, novio, un no, novio así de, de, todo, de, de, de mala o sea, nota, ¿no? de mala familia, dices, joder, pues es que claro, mi, pues eso, mi, eso mi novio te pasa, que lo voy a hacer y veo con él, pero... Te pasan en una discoteca de unos conocidos, tal, pues bueno, te metes a uno que resulta que luego pues no se comporta el todo bien, no, no llevaba entrada, podía haber... Vale, pero pero en un acto protocolario institucional, a mí eso todo esto me parece, pues, pues sí, pues como para que pasen los anales de, de, de las tracanadas del mundo político sorprendentes, no no no sé, no sé, no es que tampoco eso, o sea, no se o nada, pero es que tampoco entiendo qué pretendía sacar. ¿Sabes?